¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Durante los últimos meses, específicamente a raíz del de confinamiento por la pandemia, la Federación Mexicana de enfermedades Raras ha venido acumulando una gran y enorme y enriquecedora cantidad de información acerca de lo que en el mundo se está haciendo por nuestros pacientes. Prácticas, procedimientos, protocolos, Atención, seguimiento, ha sido parte muy importante de la información que hemos recabado. Misma que hemos puesto a disposición del Grupo Parlamentario Morena para que actúen en consecuencia al observar que procedimientos y prácticas que en el extranjero han dado resultados muy positivos y alentadores, también en México podrían hacerlo. Nosotros, hemos robustecido con argumentación académica, profesional, médica, precisa, espacios de reflexión que entendemos son necesarios para que nuestros legisladores actúen en consecuencia. Ya hicimos todo el trabajo que se tiene que hacer y tengan la seguridad que somos los más interesados en que las prácticas que abonan a favor de los nuestros sean clonadas en nuestro país. Los legisladores tienen la obligación de tratar estos temas con delicadeza y absoluto compromiso para que todo lo que ahí se plantea, no sólo como necesidades, sino como respuesta a las mismas, esté puesto a disposición de quien más lo necesita, nuestros enfermos. Ya no hay nada que tengan que hacer, salvo su trabajo que es legislar a partir de estos temas con toda la información que ya tienen, que es suficiente para que hagan un trabajo que no solamente pueda poner la disposición de certeza y probidad a los nuestros, sino también que sea parte de una tarea que ya no puede seguir siendo pendiente, que ya no puede seguir esperando. Estamos ciertos que la Federación ha acumulado lo mejor que el mundo puede aportar para la solución a nuestros enfermos. No es posible que en América, no voy a hablar de Chile, Argentina, Colombia, no voy a hablar de esos países gigantescos, Brasil, voy a hablar de Costa Rica, un país que está haciendo un trabajo destacadísimo y que por supuesto no es del tamaño de México y con todo respeto no tiene la importancia de nuestro país. Las terapias en casa las terapias en centros de infusión que no estén en hospitales, las eh, citas y, y consultas vía remota son una tarea impostergable. No podemos seguir esperando a tareas que tendrían que haberse solucionado hace mucho tiempo. Muchas gracias por su atención.